Muy buenos días a todos y, y bienvenido al tercer eh, Meetup sobre Inteligencia Artificial y Salud que venimos realizando eh, este ciclo en el marco del DIH del proyecto DIH Digital Innovation Hub I Andalucía. Como ya hemos contado en anteriores encuentros, es un eh, proyecto regional a nivel Andaluz en el que tratamos de acreditarnos a nivel europeo como Digital Innovation Hub para promover la digitalización. De la, de la empresa principalmente, de, de pyme y, y una de las actividades dentro del proyecto, como eh, se centra en inteligencia artificial, es este ciclo de inteligencia artificial eh, eh, aplicado en salud. El primer encuentro lo, celebra, lo realizamos centrado en imagen médica, el segundo en medicina personalizada, y este tercero lo hemos centrado en la bioimpresión, impresión 3D, lo hemos llamado eh, aplicación de la inteligencia artificial en la bioimpresión 3D, la pieza perfecta. Eh, en este meetup vamos a contar, eh, tenemos la suerte de contar con tres expertos en la materia, con Gema eh, Jiménez González, investigadora de la Universidad de Granada, con Fernando de la Portilla, que es el responsable de la unidad de coloproctología del, del Hospital Universitario Virgen de Rocío, y con Miguel Fiqueruela, que es el director ejecutivo de la empresa RGMA3D. Como eh, venimos haciendo en los meetups, eh, tenemos primero tres intervenciones de un investigador, un clínico y una empresa para ver eh, las tres eh, visiones de, del tema. Y luego eh, habrá uno, un, un tiempo para que todos los que participáis podáis hacerle preguntas y, y generar un pequeño debate o coloquio en torno a este tema. La sesión está siendo grabada, igual que las anteriores, y la tendremos disponible en nuestro canal de YouTube para que la consultéis o la difundáis si si lo veis conveniente. También tenemos un chat en el Zoom, el que podéis ir haciendo preguntas y luego al final eh, la iremos leyendo para que la contesten lo, los ponentes. Pues nada, vamos a empezar ya. Eh, empezamos por Gema. Eh, Gema, eh, eh, como digo, es eh, investigadora de la Universidad de Granada y es, eh, tiene un máster en biomedicina regenerativa. Y actualmente trabaja o pertenece al grupo de investigación de terapia avanzada, diferenciación y regeneración y cáncer que se centra tanto en desarrollo normal y patológico. Pues Gema, cuando quiera, adelante. Vale, gracias. Eh, muchas gracias María por la presentación, voy a compartir. 20. Vale, eh, bueno, eh, he preparado, la verdad es que en eh, nuestro grupo eh, actualmente y por suerte tenemos muchísimos proyectos activos, eh, tanto de regeneración, como ha dicho María, el título de nuestro grupo va tanto para regeneración como para cáncer, entonces, eh, hoy he querido dar unas pequeñas pinceladas eh, muy breves de, de algunos de los proyectos, ¿vale? No de todos. Entonces, eh, si veis que alguno que estáis más interesado o lo que sea, pues luego en la ronda de preguntas, pues ya ahundo un poco más en el tema, ¿vale? Pero es que tenemos ahora mismo un abanico tan amplio que, que para darme mucho en, en determinados, pues se me iban los 15 minutos, ¿vale? Bueno, pues... Ay. Perdón, ahora, Ay, perdona, se me había ido hacia adelante. Bueno, pues en primer lugar, eh, lo que es la definición de inteligencia artificial, pues ya lo tenéis un poco más claro, ya que este, el, el tema común ¿no? de estas webinars es eh, la inteligencia artificial. Entonces, las primeras diapositivas de introducción voy a detenerme un poco más en lo que es la bioimpresión eh, 3D, ¿vale? La bioimpresión es un área bastante nueva que pertenece a la biomedicina regenerativa, es un área multidisciplina eh, a través de la cual lo que se hace es imprimir una serie de biomateriales y lo más óptimo es que sea bioimpresión y que también incluya células, incluya material vivo. Eh, como decía, uno de los enfoques más prometedores que tiene la biomedicina regenerativa. ¿Por qué? Porque una de las mayores limitaciones que hay a día de hoy es, por ejemplo, el trasplante de órganos, que no se dispone de los suficientes donantes eh, para, poder, para poder realizar todos los trasplantes que se requieren. Entonces, eh, esta biomedicina regenerativa podría permitir el hecho de, eh, de, en un laboratorio o en una sala blanca, eh, imprimir, obtener tejidos que sean lo más semejantes a un órgano o a un tejido concreto del paciente y de esta forma poder realizar el trasplante sin necesidad de tener que esperar a, a que haya un donante. Es uno de los enfoques más prometedores por, por estas características que, que podéis observar aquí a la derecha que es lo que a final de cuentas eh, se busca siempre también en la clínica, ¿no? que sea un proceso automático, que sea lo más estandarizado y reproducible posible, que no sea excesivamente caro para que pueda llegar a, a todos los países y a todos los centros médicos. Y ahora ya centrándonos en lo que sería el constructo en sí, eh, el material que obtenemos, pues que tenga una alta viabilidad celular para permitir la integración y la regeneración del tejido o del órgano en cuestión, Diana, que nosotros queramos tratar. Y además, la cosa más novedosa que nos permite, porque la biomedicina regenerativa y la terapia celular, pues lleva ya bastantes años existiendo, sobre todo, por ejemplo, a la hora de regenerar las cartílagos, que desde hace muchos años se crean como películas, ¿no? se crean membranas de colágeno, en las que ya se... Se, se pueden embeber células y se colocan en la rodilla del paciente. ¿Pero qué nos permite esta bioimpresión? Lo más importante es el último punto que veis abajo, el control celular de, de la, la distribución de, de estas células. ¿Por qué? Porque eh, podemos elaborar, gracias a esto, cualquier tipo de tejido. Por ejemplo, como veremos más adelante, pues si queremos regenerar piel, pues podemos generar las tres capas de piel, cada una con su tipo celular o si queremos crear un microambiente tumoral, pues podemos distribuir células endoteliales alrededor que simulen el, el, los vasos sanguíneos que se van formando y demás. ¿Vale? Estas son las grandes ventajas o novedades que nos presenta la, la bioimpresión con respecto a lo que hay hasta ahora. Pero eh, hemos hablado hasta ahora de biomedicina regenerativa, pero no es lo, no es lo único para la que le, nos puede servir la bioimpresión, sino que a la hora, eh, como investigadora, ¿no? como mi presentación va más centrada en la parte de investigación, en un laboratorio para lo que nos es fundamental y nos está sirviendo muchísimo, son para las otros dos eh, cuadrantes que veis, para el cribado farmacéutico y para el diseño y modelado de enfermedades. ¿Por qué es muy importante? Porque eh, el tener gracias a la bioimpresión un entorno 3D nos va a permitir eh, estudiar una respuesta a fármacos mucho más realista de lo que ocurre en, un, en una monocapa o en un cultivo celular estándar de, que el que se viene utilizando siempre en los laboratorios. Y el diseño de enfermedad pues, es lo mismo. Eh, no podemos para probar determinados fármacos en sus primeras fases y demás, por eso se, se utilizan los cultivos celulares, no podemos coger un paciente y, y sin un estudio clínico de detallado eh, que esté aprobado con mucho dinero y demás, pues no podemos probar el fármaco no, o no podemos estudiar bien esa enfermedad. Entonces el hecho de generar estos modelos en nuestro laboratorio nos va a permitir que conocer más cosas de determinadas enfermedades y conocer respuestas más, eh, más fehacientes de, de lo que ocurriría en el paciente. A día de hoy existen cuatro tipos de, de impresoras, las más conocidas, que son la de inyección, la asistida por láser, la estereolitografía y la de extrusión. Como podéis ver, eh, no me voy a detener mucho en los tipos de impresoras, porque supongo que lo mismo el compañero Manuel pues, se, se, lo detalla un poco más, pero bueno, como podéis ver, cada una tiene una serie de ventajas y de desventajas. Eh, la elección del tipo de impresora depende mmm, obviamente también de nuestro presupuesto, porque no todas son igual de, eh, de accesibles económicamente, pero también depende de lo que queramos. ¿Qué nos interesa? Una resolución muy alta y que a lo mejor pues, las células eh, no hace falta que sobrevivan el 90%, pues nos vamos por un tipo de impresora. Eh, de, depende un poco de pues, eso, por ejemplo, también de lo que queramos imprimir. Eh, si queremos imprimir, por ejemplo, vasos sanguíneos, pues la destrucción es la más, la más común y es la más eh, adaptada a este tipo de tejido. Eh, obviamente, como veis en los checks verdes, pues todas buscan una alta viabilidad y la mayor resolución que se pueda. Entonces ya es cuestión de jugar un poco con la que, que tenga las características que a nosotros más nos convenga En nuestro laboratorio tenemos dos tipos de impresoras actualmente, tenemos la destrucción que es la que nos permite generar eh, geometrías más variadas, nos permite combinar tanto materiales plásticos como biotintas, que son como hidrogeles. Y, y aparte también hemos querido recientemente la de estereolitografía, eh, que consiste en que tú tienes un hidrogel con tu célula y a través de, de luz ultravioleta pues el, el gel eh, se realiza una fotocuración y se vuelve más sólido, más consistente. Entonces estamos empezando nuevas líneas de, de investigación que os explicaré más adelante y por eso hemos adquirido también este otro tipo de impresora. Cosas importantes es que hay que tener en cuenta en un laboratorio o en una sala blanca a la hora de incluir una impresora en que es un proceso eh, un poquitín largo y que hay diversos factores que afectan al, al proceso en sí y al resultado final. Por ejemplo, eh, decimos, venga, eh, estamos con regeneración de cartílago y queremos crear un constructo. La primera fase de todas es la obtención de las células. Debemos de tener una fuente adecuada de células. Obviamente, si, siempre, si pueden ser a partir de biopsias que no sean lo más mínimamente invasivas, eh, que nos las puedan ceder los pacientes y, y los clínicos, pues es lo ideal. Para que cuando construyamos este modelo en nuestro laboratorio por impresión sea lo más semejante a, a un tejido nativo o a una enfermedad nativa o lo que sea. Entonces, este es el primer paso y de los más importantes: obtener el tipo celular adecuado y en la cantidad adecuada, que suele ser uno de los siempre de los factores más limitantes que encontramos en la ingeniería de tejido o la terapia celular. Conseguir la cantidad adecuada de, de nuestras células. Una vez que ya tenemos la célula, pasamos a lo que es el proceso de bioimpresión. Eh, en primer lugar, la biotinta o el material, ya sea biotinta, ya sea material plástico, porque también pueden ser materiales plásticos más consistentes, sea lo que sea, este es uno de los pasos más importantes y en la siguiente diapositiva os explicaré por qué, pero eh, a modo preliminar es de lo más importante porque tú tienes que crear un entorno que sea adecuado para que estas células tanto estén vivas como cumplan su función, como se sigan dividiendo, como que secreten los factores necesarios para mantener ese tejido y, y realizar su función y demás. Entonces, una vez que tenemos las células, pues tenemos que encontrar el soporte adecuado. Y luego, como comentaba la diapositiva anterior, elegir dentro de nuestras posibilidades, si tenemos posibilidad de elegir varios tipos de impresoras, pues elegir la que más se adapte a, eh, al producto final que, que pretendemos obtener porque como comentábamos la resolución de todas no es exactamente igual y si por ejemplo queremos, queremos una forma muy concreta pues a lo mejor la estereolitografía como tú pones el gel, en la forma que quieras sobre un soporte o sobre un molde y simplemente con darle luz ya se, se vuelven eh, de consistencia más, más dura y tienen la forma que, que tú quieras entonces, pues ya os digo, lo de la elección de, de la bioimpresora y de la biotinta depende de, de cada investigador o, o cuando se traslade algún día a la clínica, pues del, del clínico. Eh, luego hay que tener cuidado siempre con el proceso de bioimpresión, hay que asegurarse de que siempre sea lo más rápido que podamos, ¿vale? Eh, porque las células no pueden estar fuera de la estufa a 37 grados, eh, que no esté a 37 grados sometida a estrés. Entonces eso también es un factor muy limitante porque dependiendo de la bioimpresora hay algunas que pueden tardar incluso hasta media hora, dependiendo del tamaño, en, en, en imprimir un constructo. Entonces esto es uno de los factores más limitantes. Eh, procurar que sea lo más rápido posible y que eh, no estrese a la célula demasiado, ¿vale? que las células sigan con una alta viabilidad. Y ya por último... Cuando ya hemos realizado todo el proceso de bioimpresión, pues el proceso de post-bioimpresión, que es tener en cultivo este constructo con unas condiciones adecuadas y controladas tanto de nutrientes como de oxígeno como sus condiciones ambientales, porque no nos sirve de nada si cogemos hemos obtenido una cantidad adecuada, hemos hecho todo el proceso de bioimpresión, pero luego en la maduración del constructo pues, no lo tenemos en condición adecuada y al final se nos acaban muriendo las células o lo tenemos sometido a un calor muy extremo y el gel se derrite, pues hay diversos factores que le pueden afectar. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos pasos. Dentro de los materiales, como decía, es uno de los pasos más importantes porque nos va a determinar tanto que las células sigan vivas como que, que tengan la forma adecuada y que tengan las características reológicas adecuadas y mecánicas. Tenemos dos tipos de materiales, tanto los naturales como los sintéticos. Obviamente depende del tipo de tejido y depende de lo que busquemos, pero siempre solemos tener un poco de preferencia por los materiales naturales para que generen menos rechazo en en el paciente, entonces nosotros en la parte de laboratorio siempre buscamos el hecho de que cualquier prueba que hagamos sea trasladable a la clínica, entonces procuramos dentro de lo posible trabajar con estos naturales, siendo el colágeno de los más convencionales porque son los que tenemos en, nuestra, en la mayoría de los tejidos, es la, la proteína más abundante dentro de nuestros tejidos, pero claro, por ejemplo, si trabajamos con rodillas, con regeneración de cartílago, pues también necesitamos a lo mejor un soporte más consistente, pues eso por ejemplo nos lo da el ácido poliláctico y nos lo da la policaprolactona, que son dos materiales, dos polímeros térmicos que están aprobados en clínica, así que también trabajamos bastante con ellos. Eh, esta diapositiva simplemente la he puesto, mmm, por si luego alguien tiene más dudas y demás, no me voy a parar por el tema del tiempo, pero es un poco resumir pues, el, lo importante que es el material y las características que debe de reunir, ¿vale? que son todas estas, que sea imprimible porque tiene que pasar por una aguja, tiene que pasar por un sistema de extrusión, no puede ser algo demasiado consistente, como hemos dicho debe ser biocompatible y biomimético y eh, tener las propiedades mecánicas, estructurales y reológicas eh, adecuadas para dar soporte al, al tejido que queremos regenerar. En los últimos años lo que está surgiendo mucho y a pasos agigantados en el tema de las biotintas y de materiales para medicina regenerativa es el uso de matrices descelularizadas. Es coger un tejido o coger un cultivo, eh, quitarle la célula y quedarnos con la matriz que producen esa célula o ese tejido. Entonces ya nos aseguramos de que tenemos un, un, una biotinta totalmente natural a la que se pueda asemejar todo lo máximo posible al tejido que queremos tanto en componentes de lo que viene a ser colágenos, como proteoglicanos, como factores, porque incluso en el proceso de, de celularización se mantienen factores y citoquinas, y ya eso simplemente añadirle nuestras células, o si queremos un extra de algún material, y estaría listo para bioimprimir. Para es de los últimos pasos y de lo que más, más se está desarrollando ahora mismo en laboratorio. A nivel mundial... Pues que el grupo que empezó principalmente con, con el tema de bioimpresión fue el grupo de Atala, que pertenece al West Forest, que como veis en la imagen, sobre todo aquí de la derecha, pues empezó generando una, eh, una réplica de oreja, ¿vale? De cartílago de oreja. Y siempre hay que estar muy, para los que trabajamos en temas de bioimpresión, hay que estar muy atentos a lo que este grupo va publicando porque suelen ser los que van siempre un poquito más rápido, van un poquito un paso por delante y, y son los, como veis en esta imagen, incluso tienen algunas pruebas en, en esta es una persona, un, grande, un paciente con grandes quemaduras, pues ya incluso han hecho algunas pruebas y demás, entonces es siempre un poco nuestro punto de referencia. ¿Y hacia dónde va esta bioimpresión eh, en el tema de la biomedicina regenerativa? Pues el futuro, o lo que se prevé, pues que haya en los hospitales, o, o lo que pretendamos los investigadores, que el día de mañana en el hospital haya una sala blanca con una bioimpresora. Y en el momento en el que se toma la radiografía, la imagen, la ecografía del paciente, y se realice la operación, o sea, un gran de quemado y haya que, que darle el tratamiento, pues en ese momento rápidamente se. Sobre la marcha se bioimprima sobre ese paciente eh, el nuevo tejido. ¿vale? Sería lo ideal, que sea algo eh, instantáneo y directo sobre el paciente. De hecho, ya hoy en día se están creando incluso bioimpresoras de mano. Son como pequeños aerógrafos que te permiten depositarlo directamente sobre, sobre la lesión del paciente. No es muy, son muy pequeños, son muy manejables y no hace falta un, una gran maquinaria para ello. Y luego en el laboratorio, aparte de, como decíamos, la medicina regenerativa, pues están también los modelos de enfermedad. Entonces, lo que está surgiendo también mucho en los últimos años, sobre todo los dos últimos, tres últimos, es generar modelos de tumores. En este caso, en las imágenes veis como diversos laboratorios han creado tumores de páncreas y tumores de mama a partir de la combinación de biomateriales y de distintas células que aparecen en los tumores tanto de fibrolactos como de células endoteliales para la generación de vasos, como de lo que son en sí las células tumorales. Eh, ¿Por qué? Viene a lo mismo que comentaba anteriormente con el diseño de enfermedad. Si tú tienes, en, en nuestro caso tenemos en el laboratorio, una monocapa con unas células en cultivo y solo un tipo celular, pues la respuesta que nosotros vamos a observar en el laboratorio a tratamiento no va a ser, se deja bastante de lo que ocurre luego en el paciente. Porque, por ejemplo, pues estamos obviando el sistema inmune, estamos obviando la formación de vasos, que todo eso afecta a, a luego a la respuesta a tratamiento o al tratamiento de lesión, que depende también eh, un poco del microambiente que, que se genera en los tumores. Pues basándonos en estas dos premisas, eh, hemos desarrollado los distintos proyectos que tenemos en nuestro grupo. Empezamos, primero de nada, por lo que sería la biomedicina regenerativa, sobre todo en, en regeneración de cartílago, aunque, como comentaba, ya hemos dado un poco también el paso a regeneración de piel, pero empezamos por regeneración de cartílago. Todo ello fue gracias a un proyecto que, que tuvimos a medias con, con el compañero de RGMA, y eh, ellos pusieron a punto eh, un nuevo sistema de inyección, de, de bioimpresora por inyección, en el que se obviaba las zonas de alta temperatura para bioimprimir, permitiéndonos imprimir eh, en las zonas en las que ya la temperatura había descendido y no nos afectaba la viabilidad celular. Pues eh, ellos idearon esta bioimpresora y nosotros pasamos a realizar las pruebas biológicas. Y vimos que con su sistema, pues como podéis ver en la gráfica de arriba de la derecha, eh, las células tenían prácticamente todas un 90% de viabilidad, de células vivas, eh, tras el proceso de impresión, justo ay, perdón, el Aquí, justo a tiempo cero, a 30 minutos y a 2 horas. Las células tenían 90, por lo tanto el sistema era perfecto. Y en la gráfica de abajo podéis ver cómo esta viabilidad se mantenía hasta una semana. Y en las imágenes de la derecha, cómo las células van colonizando cada una de las fibras, y van, lo que veis en color verde son las células el citoplasma de la célula y en azul los núcleos. Pues cómo van tapizando todo el interior de, del constructo. Eh, luego, eh, ya que teníamos puesta a punto la impresora y que conocíamos el sistema, pues pasamos a explorar nuevas rutas. pues En primer lugar, eh, como he comentado, el PLA y el PCL eran de los polímeros más convencionales. Pues probamos un polímero nuevo. Eh, vimos que había un polímero eh, que es de la familia de los poliuretanos que tenía unas propiedades muy adecuadas, como veis aquí en la imagen de la izquierda, que pone cartílago, que veis en verde, pues nuestro material tenía unas propiedades reológicas y mecánicas mucho más parecidas al cartílago que lo que había probado en clínica. Entonces estudiamos este material, eh, vimos que obviamente que sí, que las características eran mucho más óptimas y cada además las células sobreviven muy bien, se adhieren muy bien y eran capaces de generar matriz de cartílago. Y el tercer proyecto que quiero, que ya digo que tenemos muchos más, pero que quería un poco comentaros era el tema de la matriz de celularizada. Como hemos dicho que es de lo último que se está incluyendo y de lo que más se está tratando de que llegue al paciente, pues eh, a partir de cultivos celulares de, condrosi, eh, de células diferenciadas con drositas, pues obtuvimos una biotinta también con propiedades reológicas muy parecidas al cartílago nativo y que, como observáis en los ratones de la derecha, eh, se implantó y eh, se, se mantuvo estas características y eh, se analizaron después y eran mm, características totalmente de cartílago. Luego, el siguiente, la otra vertiente que tenemos ¿no? es la de la bioimpresión de tumores, que llevamos un poquito de menos tiempo, pero vamos avanzando la verdad bastante, a un ritmo bastante bueno. Eh, por el, primero, el primer proyecto que empezamos en este tema fue generar modelos de melanoma. Como podéis ver en esta imagen, pues lo que hicimos fue bioimprimir, por, usando la impresora de, de extrusión que comentaba, distintas capas, como ocurre en la piel. Tenemos una capa basal de mesenquimales, una capa intermedia de fibroblastos y una última capa con células tumorales, del, de tumor, tanto de línea establecida como de paciente. Entonces, eh, analizamos, bioimprimimos este constructo, lo analizamos con el tiempo y observamos cómo se mantenían las capas, las tres capas en su estructura transcurridos 14 días. Y aquí lo podéis ver mejor, ¿vale? arriba en verde están las cánceres cancer que están formando pequeños esferoides, a continuación tenemos en rojo la capa de fibroblastos y en último lugar la capa de mesenquimales. Creo que no lo, sí, no lo he comentado, pero bueno, eh, por no pararme más, pero eh, tenemos estas ya muchísimas pruebas de que estábamos a punto de publicar este trabajo. E incluso hemos visto cómo las eh, líneas celulares que son mutadas para melanoma, para virras que tienen el mismo tipo de mutación, pues no responden igual al tratamiento. ¿Por qué? Porque el microambiente también les afecta. Y demás, entonces eh, creemos, confiamos en que va a ser un modelo muy prometedor a la hora de laboratorio de probar todos los fármacos y de estudiar esta biología intrínseca de, de los tumores. Y luego, otro el último proyecto que os voy a explicar un poquitín es de los últimos que nos han dado, en el que ya que, queremos dar el paso a miniaturizar todavía más estos modelos. Eh, tener un modelo de tumor en un chip que es un poco también el futuro, porque es lo que está permitiendo el tener eh, una réplica, muchísimo más número de réplicas de un tipo de enfermedad o a partir de una muestra de pacientes, porque las muestras de pacientes que, no, que conseguimos son pequeñitas, entonces necesitamos generar muchos modelos para poder probar distintos tratamientos o poder estudiar las características de, de la enfermedad de ese paciente. Pues eso no lo va a permitir los tumores tumoronanship. Y entonces estamos desarrollando este nuevo proyecto en el que en un chip desarrollaremos, desarrollaremos un tumor de mama o de colon y eh, una vez que lo consigamos desarrollar, que estamos ya en el camino, estudiaremos procesos sobre todo que afectan a la metástasis. Cómo responden a tratamientos, si, si las células viajan, ¿no? por decirlo de alguna forma, hacia otro sitio y demás. Este sería nuestro chip, que son los modelos más convencionales que hay ahora mismo de chip con distintos canales que lo que nos van a permitir pues, es ver, eso, ver el movimiento de, de las células. Y esta es una de las primeras imágenes que, que obtuvimos de estos modelos, en el que arriba podéis ver una capa de células endoteliales en color verde y debajo son esferoides de células tumorales en color rojo. Pues eh, simplemente con estas primeras pruebas ya pudimos ver eh, si os fijáis un poquitín, se nota como las la esferas van tirando, se van dirigiendo hacia arriba, hacia las células endoteliales. Entonces ya tenemos establecido lo que es el primer paso para nuestro estudio de metástasis. Y ahora ya nos queda pues, hacer los análisis posteriores. Eh, lo importante, ¿cómo se relaciona la biimpresión con, con la inteligencia artificial? Bueno, pues el... El punto más claro que todo el mundo conoce es que cuando tú tienes a un paciente, pues por la toma de decisiones, pero hay otra serie de procesos en la bioimpresión en las que eh, la inteligencia artificial puede actuar y debe de actuar de forma, eh, de una forma muy buena para mejorar todo, todo el proceso. ¿Qué es lo que puede aportar todo este tema de la inteligencia artificial a la bioimpresión? Pues lo primero, eh, eliminar características geométricas innecesarias. Es decir, tenemos bioimpresoras muy buenas, pero obviamente eh, un cuerpo o un tejido o un órgano tiene una serie de planos y demás pues que, que cuesta llegar. ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial va a permitir generar eh, modelos geométricos mucho más realistas y eh, saltándose las limitaciones actuales. También posicionar los objetos dentro de, del sustrato, que volvamos a lo mismo, es lo que es mejorar el proceso de, de bioimpresión Y sobre todo una de las cosas más importantes, eh, supervisar y controlar todo el proceso para evitar... Eh, los errores, para que haya compensación de errores durante el proceso de bioimpresión. No que cuando ya tienes tu, tu constructo bioimpreso, a posteriori tengas que o bien desecharlo o bien tengas que andar retocándolo, ¿no? sino que haya un control interno de todo el proceso. Eh, a día de hoy todavía no hay publicaciones científicas en las que estén relacionadas a la bioimpresión y la, y la inteligencia artificial. Me refiero a que no hay publicaciones eh, de, de estudios de laboratorio, pero lo que sí ya comienza a ver es bibliografía. Siempre las revisiones bibliográficas van siempre un poco por delante, ¿no? Te, te anuncian lo que va a llegar y hay varias revisiones, como esta de aquí, en la que ya te están diciendo en qué punto se puede aunar la inteligencia artificial y la bioimpresión, en el desarrollo de un software específico, y sobre todo hacen mucho hincapié en lo que, compensa, en lo que comentábamos anterior, en la compensación de errores durante el proceso, y eh, en obtener una mayor complejidad en las estructuras que, que generamos. Eh, de hecho, por ejemplo, incluso eso, hay revisiones específicas de enfermedades o de terapias concretas, como es este, ¿no? los conductos de, de guía nerviosa, eh, para bioimprimir una serie de de canales o de materiales, para que el nervio vaya regenerando las zonas por este sitio. Entonces, eh, ya os digo, no hay trabajos originales, pero ellos tienen muy claro, se está teniendo muy claro en hasta qué punto eh, se puede interrelacionar. Y ya para acabar, simplemente presentaros esta empresa, una, una pequeña startup que se llama PrintSeed, y eh, ellos ya se han entremezclado la inteligencia artificial con la bioimpresión. Eh, es un poco diferente a lo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio porque ellos son para piezas sobre todo de aeronáutica, aer, perdón, aeronáutica. Y, eh, pero fijaros, han conseguido optimizar eh, su proceso de impresión de pasar de 30 minutos a 5 segundos. O sea, si conseguimos eso a nivel celular sin estresar la célula sería un avance impresionante porque para las células no es lo mismo estar media hora fuera de su entorno que tan solo 5 segundos. Entonces... Eh, Aquí tenemos el antecedente de que, de que se van a beneficiar mutuamente muchísimo, que la inteligencia artificial tiene mucho que aportar al campo de la bioimpresión y que llegará un futuro, esperemos, lo más, lo más pronto posible en, en que las dos eh, campos se unen en uno. Y ya está, perdón por pasarme de tiempo, pero es que teníamos muchos temas que, que quería por lo menos comentar un poquitín por encima. Muchas gracias. Gracias a ti, Gena. Muy interesante. Eh, bueno, ahora vamos a ver, hemos visto la visión del investigador, vamos a ver ahora la visión del clínico. Como decía al principio, tenemos la suerte de contar con un Fernando de la Portilla, que es el responsable de la unidad de coloproctología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Fernando, cuando quiera, adelante y gracias. Muy bien, muchas, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar ahí en este foro y, y poder a, hablar un poco un cirujano, hablar de, de, de esto, de ingeniería tisular y parte de ser cirujano del colon recto y ano, que tiene que ver el ano con la ingeniería tisular y, la, y todo esto, ¿no? Pero soy eh, profesor de ingeniería tisular en la universidad. O sea, me dedico a esto un poco atípico, pero, pero bueno, eh, ahora descubriréis un poco de dónde viene la, la afición. Como os digo, un placer estar con vosotros. Voy a compartir la pantalla y me confirmáis que se ve bien, por favor. Sí, perfectamente, eh, Fernando. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, como os decía, eh, un poco atípico esto, ¿no? Que un cirujano esté hablando de terapia celular y esté hablando también de, de ingeniería de tejido, ¿no? Que, que, que, que, que lo, y más un cirujano eh, colorrectal, que estamos dedicando fundamentalmente hoy en día, por desgracia, operar el cáncer. Pero yo creo que, que ya va siendo eh, tiempo de, de, de que empecemos a hablar los básicos y los clínicos y nos empe, empecemos a entender. ¿no? Eh, eh, necesitamos entendernos porque necesitamos rapidez a la hora de, de, de dar soluciones. Y mirar, curiosamente, de los libros de referencia de Ingeniería Tisular, que yo recomiendo a mis alumnos, pues muchos, están auspiciados por De hecho, el, el, uno de los hitos más importantes que se declara dentro de Ingeniería Tisular es eh, la construcción de piel, ¿no? Eh, ese, esa eh, colaboración que existió entre cirujanos plásticos y básicos. Eh, y además yo curiosamente a mi propio alumno digo que, que en el libro de texto mío de cirugía se decía, y había una fotografía al principio cuando hablan de la historia de la cirugía, eh, se, se hablaba de, de que el primer hito de trasplante era el, de, el que se produjo entre Adán y Eva. ¿no? Y, y hoy en día en el libro de texto de ingeniería tisular que hemos escrito en la Universidad de Sevilla, Ponemos como ejemplo que verdaderamente creemos que el primer hito de eh, la ingeniería eh, tisular es precisamente ese, ¿no? el trasplante de, de Adán a Eva, porque realmente tiene mucho más, más sentido, ¿no? que viene ahí en la médula ósea con todas sus cositas que, que pueden conducirlo bien. Todo lo cual ya hemos ido cambiando un poco. Esto. Mira, yo tengo una gran ventaja sobre todos vosotros, porque... Eh, tengo la suerte la... de poder solucionar cosas en el quirófano, pero también la suerte de, eh, con vuestra ayuda, tanto de los bancos como de la industria, poder disponer de alternativas a ese bisturí. Pero si falla, siempre está la opción del bisturí escondido para solucionar el problema o intentar solucionar. Y es que en un quirófano día a día surgen muchas... Eh, eh, muchos problemas que nos gustaría en un momento determinado poder solucionar eh, con, con la ingeniería de tejido con la impresión 3d ya lo han dicho eh, el trasplante eh, es lo primero que que se le ocurre no esto de quitarle el hígado a uno y eh, trasladarlo a una nevera y ponérselo a otro parece un poco ordinario una ordinarie no porque es mucho más elegante que lo tuviéramos en un en, en una estantería y poderlo llevar en un momento determinado. Yo no lo conoceré eso, estoy totalmente convencido, pero llegará. Hoy en día creía que no lo iba a conocer, pero gracias a todos los estudios que hemos llevado este año disponemos del primer fármaco que llamamos a la farmacia y nos lo traen y, y podemos tratar a pacientes pues, con una inyección de células halogénicas, cosa antes que era, estaba totalmente apartado de, de la cabeza. Eh, mirad, porque yo soy cirujano, la segunda opción, el método 2 es el que yo abocaría siempre en la investigación, pero no es el más adecuado, por lo cual no, tenemos que seguir eh, anclado al método 1, al ir poco a poco, al, al, al método científico, y evitar esa opción siempre que me viene como cirujano de ir por, la, por la, el camino de medio y, y solucionar el problema rápidamente. Como decía, esos problemas detectados en el, en el quirófano son los que nos han hecho cambiar y buscar una alternativa totalmente diferente por medio de la ejecución de estudios preclínicos y ensayos clínicos. Y teníamos que empezar prácticamente de cero. Yo venía de otro hospital, llevo 12 años, 11 años en el Hospital Virgen de Rocío, vine de otro hospital eh, de segundo nivel y, y vine fundamentalmente, aparte de, para la universidad, eh, pues para desarrollarla. Y teníamos que empezar a hablar de otra, de otra forma. Eh, tengo la suerte de tener un jefe de departamento. Que, y jefe de servicio que, que permite la expansión de todo, el profesor Padillo, y, y bueno, me, me, me, me puso ese reto de poner en funcionamiento un plan estratégico en terapia celular y en, en, en ingeniería tisular y, y bioimpresión. Empezamos pues, a, a, a pensar en ensayos preclínicos, en eh, transmitir una filosofía totalmente diferente al servicio en la que teníamos que dejar un poco lo que son los ensayos clínicos clásicos y tirarnos a la piscina en otra cosa, fundamentalmente por buscar soluciones y también, como no, eh, patentes. ¿no? Y así eh, tenemos, empezamos a trabajar en el equipo y, y tenemos la suerte también de disponer del Instituto de Biomedicina que realmente ha conseguido unir la clínica con lo básico, eh, que yo entre en el Instituto de Medicina, bio medicina, por la puerta es una cosa habitual. Un, un cirujano que entra por la puerta está lleno de básicos y allí tomamos café y compartimos muchas experiencias. Y la verdad que yo al principio no tenía idea de a dónde me metía. Cuando empezaba a hablar con los básicos no sabía de qué estaban hablando. Pero ya me, me siento en los microscopios, me muestran eh, las células, cómo van, yo voy viendo la viabilidad, en fin. Y ellos se meten en el quirófano sin marearse, que ya es un reto, que no se caen al suelo. Por ahora ya todo viene, incluso algunos se viene arriba y dice que, que por qué no le dejo hacer algo. Pero bueno, es que, eh, lo, vengo a transmitiros oh, que existe un buen rollo. Y tanto así que incluso ya disponíamos desde hace mucho tiempo, una de las cosas que planteé al servicio pues que dispu dispusiéramos de, del material en la cabecera del quirófano eh, y, y en el propio área de quirófano tenemos nuestra bioimpresora, tenemos nuestra estación eh, para eh, eh, manipular la célula y, y, y que fuera algo mucho más directo. ¿no? Eh, creo que el primer eh, hospital y así fue declarado que disponía de un área de estas características en el propio y es donde hemos estado trabajando, en, en, en, de, de no haber nada, a encontrar que algo existía y, y al, al, al, después al final que nos ofrecían ideas y nos ofrecían dinero para poder trabajar. Pero la búsqueda de ideas fue en principio eh, dura porque había poca, poca evidencia, había mucho escrito en libros de texto y en cosas muy, muy básicas, pero poco aplicado a la medicina. Y por tanto tuvimos que consultar fuentes, no solamente en, en fuentes quirúrgicas, sino también pues, en, en las básicas, ¿no? Y, y, y nos eh, planteamos eh, que teníamos que, que eh, buscar soluciones en estas cosas, la enfermedad inflamatoria, en la anal, en la incontinencia fiscal, en todo lo que es la patología de la pared abdominal, en instrumentación y en planificación. Y en todo esto hemos trabajado en estos años, no hemos dejado ninguna de las áreas sin tocar y, y ha permitido pues, pues que ahora mismo tengamos varias publicaciones y varias eh, subvenciones en este, en esta, en este sentido. ¿no? El, lo primero que nos planteamos era crear un esfínter anal o músculo, tejido muscular, porque es un gran problema hoy en día en nuestra clínica, no solamente porque lo perdemos por los, un posible traumatismo, sino también en todo el tema de la atrofia muscular, etc. Y nos planteamos hacer primero un modelo animal en el que por medio de la impresión 3D o, o, y de la terapia celular, de ingeniería tisular en definitiva, pues crear tejido muscular e intentar el del ano, que hay eh, personas que los pierden en, en un simple parto y están incontinentes. Yo, como soy colorectal, pues siempre empecé... Pues eh, en, en los grandes problemas me encontraba en el quirófano y no podía resolver. Y así empezamos a hacer las primeras pruebas, eh, intentando restablecer el fínter eh, de ratas, eh, en la que le hacíamos una amputación del ano y restablecíamos intentábamos restablecer con un constructo que en este caso era el ginato eh, eh, y, y la inclusión de células musculares, eh, pues intentábamos que se restableciera el músculo. Claro, este, ahora yo lo miro y digo, qué barbaridad, porque esto de que quería yo, que esto era, queríamos mucho, ¿no? que era poner el constructo y ahí echarle la célula como... Eh, leíamos y que todo iba ahí fantásticamente. Bueno, eh, los años pues, nos ha puesto en nuestro sitio y, y sí eh, eh, empezamos a comprar instrumental, bioreactores, bioreactores de músculo, como veis, y este que, que está aquí, el, la que puede dar descarga eléctrica y, y movimiento eh, de estiramiento, y es lo que me, nos permitió un poco mejorar y de pasar a esta muestra en la que veíamos que en el incubador con el balanceo simplemente echar células pues no valía prácticamente para nada, con el bioreactor eh, ya conseguíamos pues muestras de estas características con, con una tinción para, para eh, proteínas musculares pues que, que nos decía que, que sí, que estábamos consiguiendo músculo y que íbamos en, la, en buena línea. Y, y empezamos bueno, a plantearnos que, que, que teníamos que con, conseguir buenos constructores y, para, y andamios, y para eso la impresión eh, 3D nos iba a significar pues, una, un, un cierto avance a, a lo que estábamos haciendo ahora con Alfina. Y efectivamente se compró una impresora de RGMAT y empezamos a trabajar eh, en esa línea, hicimos los primeros andamios para ver cómo se comportaba en el tejido muscular del, del abdomen de una rata y vimos que tenía un buen comportamiento. Aquí ve, veis algunos de los constructos que se hicieron al principio o la variante que después hicimos para añadir en este triángulo, ponerlo en nuestro bioreactor que permitía permite, porque esto lo seguimos haciendo, permite el estiramiento de las fibras que está expuesto con hidrogel, inyectado con con la bioimpresora, el, el, el andamio a la vez también está impreso con la bioimpresora. Bueno, y como veis aquí, inicialmente se hacía una, un cultivo y durante un tiempo y posteriormente lo pasábamos a las dos semanas al bioreactor de estiramiento y aplicación eléctrica y pues posteriormente lo implantábamos en la rata. Y fuimos consiguiendo pues, pues algo más, ¿no? Yo creo que. Eh, el, la bioimpresión nos ha permitido eh, aunque todavía nos queda ¿eh? Eh, echamos de menos muchas cosas y seguimos discutiendo cómo se puede, se puede arreglar muchas de las cosas que, que vemos pero sin duda el, el, la impresión 3D y el adquirir un bioreactor que nos permitía crear que, tener, que es el estiramiento la estimulación eléctrica fundamentalmente pues nos daba verdaderas ventajas y posteriormente, después de lo nuestro, han seguido publicaciones muy similares, como veis, a lo que nosotros habíamos pensado sin nada eh, eh, eh, publicado en ese momento, por lo cual no, iba, no íbamos mal encaminados a lo que pensábamos que tenía que ser. Y así hemos estado eh, diseñando nuevos eh, andamios que permitían cumplir la función de... De, de crear músculos y, además, poderlo alojar en el esfínter anal de un paciente. Hemos hecho las pruebas con, con animales y ahí seguimos trabajando. Eh, la otra línea era en la pared abdominal. Y, como sabéis, la, eh, una hernia no es más que, y si no lo sé os lo digo, y con un saco y la piel por encima, y sale como un bulto en el abdomen o en la ingle, y normalmente lo que tenemos que hacer es colocar una malla, una prótesis, eh, que es de un material sintético, eh, normalmente polipropileno, y que, y que no se reabsorbe y que permite restablecer lo que ese trozo de pared abdominal que se ha perdido. Pero existen complicaciones múltiples, entre ellos la infección, el rechazo, eh, la intensa fibrosis, por lo cual es una línea de investigación eh, que era interesante de explotar. Y aquí hicimos las primeras pruebas con, con mallas bioimpresas y además impregnadas en, en, en plasma rico con plaquetas y vimos que realizaba una eh, eh, las pruebas en las que no solamente eh, quitábamos eh, partes del músculo, sino que dejábamos un verdadero orificio la y con esta prótesis, enriquecida con, eh, con factores de crecimiento, permitíamos la el, el restablecimiento de la pared de abdominal al íntegro, lo cual íbamos en un buen camino. El, eh, y, y, y, y empezamos las primeras experiencias bioimprimiendo estas prótesis ya a medida con nuestra eh, con rata y además... Eh, el, el problema fundamental que veían no solo nos servía el plasma rico en plaqueta, nos servía los factores de crecimiento, pero ten, seguíamos teniendo infecciones. Por lo cual se nos ocurrió eh, bioimprimir eh, prótesis con antibióticos y así eh, podemos conseguir nuestra bioprótesis con capacidad bactericida, lo publicamos. Y, y, y ha tenido un resultado excelente. Posteriormente han, han salido publicaciones basadas en la nuestra y en la que es una línea de investigación muy atractiva. Tenemos resuelto el tema, el, el, requer, el con factores de crecimiento es, es efectivo, pero además el añadir antibiótico pues nos fav, favorecía que las tasas de infección fueran menores. Eh, otra línea de investigación fue la eh, existencia de fístulas, eh, fístulas que se provocan del intestino a la pared abdominal. Bueno, Y diréis, ¿eso cómo puede ser? Pues mira, puede ser desde un accidente de tráfico que haga que el paciente pierda pared, eh, la pared abdominal, la barriguita, y ahí se asome una tripa de intestino en la que está echando eh, caca, contenido intestinal continuamente al exterior. Son fístulas muy difíciles de resolver en el paciente que provocan una gran mor mortalidad y, eh, y una gran complejidad en la herida, por lo cual eh, intentábamos mediante la utilización de un bioescáner que nos dijera realmente cuál era la superficie a cubrir en ese abdomen y eh, a partir de ahí diseñábamos eh, bioimprimíamos un, un dispositivo que se adaptaba perfectamente permitiendo que todo el contenido intestinal saliera a una bolsa, no, a, no, no afectaba la piel del paciente, pero además, a medida que se iba retrayendo la herida por la cicatrización normal, proceso de cicatrización normal de la herida, pues podía, eh, ir disminuyendo el tamaño de ese dispositivo, de manera que luego eh, eh, quedaba una mínima fístula que podíamos operar sin ningún problema. También ha sido publicada, es una línea de investigación muy atractiva y que seguimos eh, eh, desarrollando dentro de lo que es el servicio. Aquí veis algunos ejemplos, veré, eh, veis el... el la trenda agujero que tiene el paciente en el abdomen, este es el ombligo del paciente, ¿no? Y veis el, el, el, el, las tripas del el, el intestino en la parte inferior eh, en la que adaptamos nuestro dispositivo eh, para que salga una bolsa. Eso permite que la herida vaya cicatrizando de manera que al final vamos reduciendo al tamaño de manera que luego nos queda un orificio muy pequeño que podemos abordar eh, por cirugía sin tanta complejidad como sería la opción A. Yo creo que el futuro en esta línea de investigación está garantizada y, y es muy, muy, muy atractiva. Hemos diseñado también eh, materiales. Esto es un, un dispositivo que empleamos para el tratamiento de la fístula anal y que ha sido también motivo de patente y, y que eh, hay empresas interesadas en su comercialización. No explico el funcionamiento porque habría que entender un poco de cirugía, pero en definitiva lo que sirve es para tratar la cístula anal en su contenido, el contenido de, de granulación que tienen en su espesor. Y también hemos empleado la impresión 3D en, el, en, en, en ver un mapa quirúrgico real de lo que nos vamos a enfrentar. Y dentro de los grandes problemas que, que tenemos es la enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria, invalidante, que afecta a jóvenes que tienen un tratamiento muy, muy malo hoy en día o con poca alternativa, en la que la terapia celular ha permitido arrojar nueva, nueva esperanza al tratamiento, pero nos permitía saber, si bien esta imagen del medio veis una resonancia nuclear magnética, en la que veía aquí una, un color eh, verdoso claro, que significa una colección o pus acumulado en su interior. Y claro, esta imagen es muy difícil de trasladar a la cabeza de un cirujano a la hora de operar. No sabemos muy bien cómo interpretarlo, por dónde abordarlo. Y por medio de su interpretación con modelos 3D, pues... ...la parte superior izquierda a las tres horarias del margen anal y ahí vamos a llegar a la cavidad y vamos a tratarla con efectividad. Los modos eh, aplicados a la enfermedad de Crohn pues tienen mucho por ver Y yo no me quiero enrollar más porque soy cirujano, voy directo al grano y, y solamente quería mostraros pues, eh, algunas líneas de investigación y que seguimos trabajando, tenemos mucha ilusión en esto, el servicio está cada día inventando nuevas cosas para aplicar A vuestra disposición para cualquier duda. Muchísimas gracias, Fernando. Eh, ha sido también muy, muy interesante. Vamos a pasar ya a la última parte de las presentaciones. Vamos a ver la visión eh, del punto de vista empresarial. Y para eso, pues contamos con Manuel Figueruela, que comentaba que es el director ejecutivo de la empresa Regemas 3T. Eh, Manuel, cuando quiera. Perfecto. Adelante, Muchas gracias, gracias María. Bueno, yo, en primer lugar, agradecer a la fundación que haya querido contar con nosotros eh, para participar en este evento porque, desde luego, es un placer poderlo compartir tanto con Fernando como con Gema, ya que fueron de los primeros colaboradores eh, con los que empezamos a trabajar eh, desde la empresa en el, en el ámbito de la bioimpresión 3D. La verdad que es un placer poder ver los resultados que están, que están obteniendo, ¿no? Eh, para comenzar con la presentación decir que nosotros ya empezamos a trabajar en esta pieza perfecta eh, por allá por el 2011 eh, aplicando las tecnologías de impresión 3D eh, en la fabricación de prótesis e implantes personalizados porque lo que buscábamos desde la compañía era, eh, uno tenemos un objetivo claro ¿no? que es eh, mejorar la calidad de vida de los pacientes y en la medida de lo posible ayudar a salvar vidas. ¿no? Entonces en el 2011 comenzamos con el proyecto de BRECA en el que, como os decía, eh, sustituimos las tecnologías de fabricación sustractiva, eh, que era de un bloque de material y extrayendo capas hasta obtener la estructura deseada, que eran las tecnologías que se eh, utilizaban en la fabricación de prótesis e implantes, por las tecnologías de fabricación aditiva, o más comúnmente conocidas como eh, impresión 3D, ya que nos permitían obtener estructuras externas más complejas y estructuras internas malladas, que son muy interesantes desde el punto de vista que favorecen la osteoinducción y la osteointegración de las prótesis una vez implantadas en el, en el cuerpo humano. ¿no? Eh, históricamente la fabricación de prótesis e implantes tenía un componente manual y un componente de fabricación en serie, pero nosotros entendíamos que como todos no somos iguales, pues evidentemente esta fabricación en serie no tenía ningún sentido, ¿no? porque lo que no tiene sentido es tener que adaptar el paciente a la prótesis cuando lo realmente lógico sería adaptar, la prótesis al paciente, ¿no? Porque eso evidentemente tiene infinidad de ventajas, estamos haciendo algo a medida para alguien, de modo que la fijación del implante es perfecta, los resultados estéticos también, pero lo que es más importante es que estamos reduciendo los tiempos de intervención, los tiempos de cirugía, eh, por tanto, estamos reduciendo la pérdida de sangre, estamos reduciendo la exposición a la anestesia, pero también estamos reduciendo los costes de los tratamientos y los tiempos de, de hospitalización, ¿no? En BRECA actualmente eh, tenemos licencia para comercializar los productos en toda Europa, Colombia, Costa Rica, Chile, México y somos la compañía que hemos realizado los primeros casos de este tipo de prótesis e implantes personalizados en Arabia Saudí. Trabajamos principalmente con dos materiales sintéticos, titanio y PIC. El PIC es un polímero que tiene unas condiciones mecánicas muy similares al hueso y realizamos todo tipo de intervenciones, desde reconstrucciones a nivel eh, cráneo maselofacial, como por ejemplo cranioplastias, todos estos son eh, casos reales. Hemos realizado casos más complejos, como reconstrucciones dobles, lóbulo frontal. Diseñamos también guías de corte, por ejemplo, para patologías como la cráneo sinoptosis, que es un crecimiento, eh, un crecimiento anormal del cráneo en los niños, que como el hueso va a seguir creciendo, pues no podemos. Eh, recurrir al implante de una prótesis, sino a realizar cortes precisos para controlar ese crecimiento del hueso. ¿no? Eh, esto sin duda fue muy interesante porque históricamente estas intervenciones las venían realizando los cirujanos a pulso, ¿no? pero nosotros diseñamos unas plantillas específicas para realizar estos cortes de forma precisa, de forma que estamos reduciendo eh, los riesgos de la intervención. Estas mismas plantillas también se utilizan para otras patologías como osteosarcoma, etcétera, etcétera. Hemos realizado reconstrucciones de todo tipo, como suelo de órbita, arco cigomático, reconstrucciones faciales, mandibulares, incluso eh, cajas torácicas eh, completas. ¿no? Eh, en Bregal realizamos todo eh, el proceso, ¿no? desde eh, el estudio biomecánico, que consiste en recibiendo la documentación del paciente, que puede ser una resonancia o un TAG calculamos las cargas a las que se va a ver sometida la prótesis en función de eh, la parte del cuerpo donde vaya a ser implantada, porque evidentemente no es lo mismo una craneoplastia que una mandíbula, eh, y en base a los resultados de ese estudio biomecánico definimos cuál es el material más idóneo a utilizar en cada caso y eh, controlamos incluso la densidad de material que se, utiliza, que se utiliza con la altura de la capa o el tamaño. De, del poro interno de la malla que, que os comentaba. Tenemos, la verdad, casos de éxito eh, que han sido eh, reconocidos a nivel mundial y que han tenido gran repercusión. Por ejemplo, este es un vídeo que no os pongo porque vamos un poco justos de tiempo, pero si tenéis interés lo puedo compartir después. Una reconstrucción de un paciente eh, de 26 años en, en el Hospital de la Paz, en Madrid, al que se le iba a someter a una intervención para implantar una prótesis de rodilla. ¿no? Eh, el problema es que las prótesis de rodilla tienen una vida útil. Eh, y cuando hubiese que recurrir a la sustitución de esta prótesis, eh, a los 30 o 40 años después, pues quizás no habría densidad ósea para una segunda prótesis. ¿no? Entonces se recurrió a una guía de corte, una plantilla, se hizo toda la planificación quirúrgica previa, la verdad que fue un caso de éxito. Y otro caso de éxito, que de hecho ha sido el primero en la historia de la humanidad, que se ha hecho aquí, en Granada también se trataba de un paciente joven de 28 años que tenía una artrosis ya en la muñeca, en el hueso semilunar, eh, lo que le había limitado eh, la capacidad de movimiento a tan solo un 10% del movimiento de la muñeca. Además, lo que se planteaba era hacerle una artródesis, que básicamente es lo que consiste en fijarle la muñeca para limitarle ese movimiento. Pues nosotros reproducimos este hueso semilunar, de modo que hemos conseguido recuperar hasta el 80% de la movilidad de esta muñeca. ¿no? Esto se hizo aquí en el Hospital Neurotraumatológico Virgen de las Niñas de Granada y este es el equipo de cirujanos que llevó a cabo la, la intervención. Por centrarme en la parte de, de REGMAT, eh, como ya decíamos, eh, nosotros siempre hemos trabajado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes e intentar salvar vidas. Salvar ¿no? Y eso pasa evidentemente por sustituir esos materiales sintéticos por materiales con células que de algún modo permitan regenerar tejido y no tener que implantar eh, cuerpos extraños en el, en, el, en el organismo. ¿no? Eh, en el año 2015, el, el grupo de Juan Antonio Marchal, al que pertenece precisamente Gema, estaba trabajando en un proyecto en el que obtenía células madres eh, y las diferenciaba con drocitos para regenerar lesiones osteocondrales. El problema al que se enfrentaban es que al estar trabajando con la célula en dos dimensiones se les desdiferenciaban, volvían al estado anterior. Y este fue el punto de partida de RGMAT. Ellos nos plantearon la posibilidad de desarrollarles una herramienta que les permitiese trabajar con estas células en tres dimensiones, evitando la, de, la desdiferenciación. No eh, me centro en qué es la bioimpresión, porque ya lo han definido eh, correctamente, ni en lo que se puede eh, hacer con una bioimpresora, pero sí en eh, qué es lo que podemos hacer a día de hoy y qué es lo que nosotros como empresa estamos trasladando al mercado de la, de la investigación y por supuesto también de la, de la clínica. Como ya decía Fernando, a día de hoy no podemos fabricar órganos y además nosotros huimos de esa prensa sensacionalista en la que se dice que ya se ha impreso un corazón, etcétera, etcétera. Nosotros somos conscientes de lo que se puede hacer, de cuáles son las limitaciones y estamos trabajando para que realmente algún día esto sea posible, ¿no? Pero queremos eh, ser honestos y cautos en cuanto a lo que a día de hoy se puede hacer, ¿no? Entonces nosotros en Requemad lo que ofrecemos es la tecnología eh, para trabajar con estos biomateriales y biotinta en distintas áreas de investigación con el objetivo de poder generar tejidos eh, que puedan regenerar lesiones y eh, seguir avanzando hacia, eh, en un futuro, esperemos que no muy lejano, eh, poder eh, crear órganos completamente funcionales. En Regmat somos la única empresa a nivel mundial que customizamos las bioimpresoras, ¿no? porque nosotros eh, no buscamos vender todas las bioimpresoras que podamos, sino eh, que realmente con el uso de nuestra tecnología se pueda hacer una traslación a la clínica y se obtenga resultados eh, en colaboración con grupos de investigación como por ejemplo el de Fernando Ojema, ¿no? Entonces decía que somos la única empresa que customiza las bioimpresoras porque no existe una bioimpresora para todas las aplicaciones. Por ejemplo, si queremos imprimir piel vamos a tener que controlar rango de temperatura de hasta 37 grados en la jeringuilla, pero si lo que quisiéramos, por ejemplo, es regenerar tejido cardíaco necrosado, pues necesitaremos controlar el rango de, entre, de temperatura de entre menos 20 y 100 grados eh, en la superficie donde imprimimos, ¿no? en la cama de impresión. Por eso nosotros siempre eh, estamos en contacto directo y en colaboración con los investigadores para que nos trasladen sus necesidades y poder facilitarles realmente las herramientas que necesitan para obtener resultados que puedan trasladarse a, a clínica. ¿no? Eh, ya han comentado eh, tanto Fernando como Gema eh, lo que se puede hacer, los distintos tipos de materiales con los que se puede eh, trabajar. Eh, nosotros a día de hoy pues tenemos dos modelos de bioimpresoras que han surgido básicamente en colaboración con los grupos de investigación eh, con los que trabajamos en más de 28 países de, de todo el mundo y estos desarrollos han sido posibles eh, gracias a que desarrollamos tanto nuestro propio software como nuestro propio hardware lo que nos permite no tener limitaciones desde el punto de vista de la customización o adaptación de los equipos. Como ya ha dicho Gema, eh, nuestro equipo está validado para la eh, regeneración de lesión osteocondral. ¿no? De hecho, los resultados que nosotros eh, mostramos en las presentaciones que hacemos prácticamente por todo el mundo son precisamente los obtenidos por su grupo, por tanto, estas imágenes os resultarán eh, familiares porque ya las la ha mostrado ella. Por centrarnos en las aplicaciones, una breve princelada, porque ya lo, lo ha comentado gema también, estamos trabajando en la ingeniería de tejidos, en el testado de fármacos, como ya han mencionado, pero también en una parte muy interesante que es el desarrollo de biomateriales, porque al final, a día de hoy, eh, ya sabemos lo que se puede hacer con una bioimpresora y cuáles son las limitaciones. ¿no? Entonces, la mayor demanda viene desde el punto de vista de los biomateriales. ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, estamos trabajando con la Agencia Espacial Europea, co-desarrollando eh, un biomaterial que va a ser testado en condiciones de gravedad cero o también con un instituto eh, noruego que ha desarrollado una narrocelulosa eh, que se va a funcionalizar con fibras de grafeno de forma que tengamos un material que sea conductivo que pueda aplicarse en proyectos de, por ejemplo, regeneración eh, de lesiones medulares. ¿no? Eh, a nivel de ingeniería de tejidos, como comentaba ya, incluso este mapa está desactualizado, estamos trabajando en 28 países de todo el mundo con los grupos de investigación más importantes eh, y referentes a nivel mundial. Eh, no solo en, en Europa, sino también en Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudí, Cuba, y China, la India, eh, porque afortunadamente hemos conseguido eh, adaptarnos a las necesidades de eh, los grupos de investigación por ese proceso de customización que asumimos en REGEMAT, y eh, de ese modo eh, nos hemos convertido en una referencia a nivel mundial en el área de la bioimpresión. Eh, eh, nosotros ya estamos trabajando en el desarrollo de eh, un ensayo clínico. Lo estamos realizando en México porque el regulatorio allí es más laxo eh, y nos permite trabajar con pacientes. En Europa todavía esto no es posible porque, entre otras cosas, la Agencia Europea del Medicamento nos traslada siempre eh, sus mismas inquietudes, ¿no? Que, eh, en este caso, la ciencia y la tecnología va más rápido que el regulatorio, ¿no? pero os cuento un poco en lo que consiste el ensayo clínico que estamos realizando, eh, que os abrirá también eh, nuevas dudas, pero que os enseñará muy bien qué es lo que se puede hacer con la bioimpresión. ¿no? Nosotros eh, trabajamos con la resonancia de, del paciente, realizamos todo el proceso de segmentación para identificar la patología de la rodilla del paciente, eh, una vez realizada la segmentación pasamos esa información a la bioimpresora y la bioimpresora puede imprimir un constructo con la misma estructura y dimensiones de la lesión del paciente sobre el que se añaden las células madre, en este caso diferenciadas a condrocitos y posteriormente implantamos el constructo dentro de la rodilla del paciente de modo que los condrocitos regeneren la lesión y que en menos de dos años no queden restos del material utilizado eh, en el organismo como ya ha mencionado también GEMAS, se trata de política que es biocompatible y biodegradable. ¿no? Eh, puedo deciros que en Europa también se está avanzando mucho en este tema. Por ejemplo, con el Hospital Luis Hadas de, de Portugal, de Lisboa, eh, nos han aprobado el comité ético eh, la realización próximamente por uso compasivo de un proyecto similar a este y que pondremos en marcha también en colaboración con Juan Antonio Marchal eh, del grupo de, de GEMAS. Tenemos infinidad de, de resultados y publicaciones. Por ejemplo, con la Facultad de Medicina de Sydney eh, hemos conseguido regenerar tejido cardíaco necrosado, como ya comentaba. Eh, se ha conseguido la irrigación y la inervación de este tejido muerto, ¿no? la parte del corazón que se necrosa después de un infarto. Evidentemente, para nosotros, Fernando es, es una referencia, por eso siempre lo incluimos también en, en nuestras publicaciones, porque el hecho de que eh, y de nuestras presentaciones, porque el hecho de que. Eh, ya se esté trabajando dentro de quirófano en proyectos en los que la bioimpresión 3D forma una parte eh, importante del proceso, para nosotros es un orgullo. ¿no? Eh, y, por ejemplo, otros grupos de investigación con los que hemos trabajado muy estrechamente, pues por ejemplo, con el Instituto de Investigación del Hospital de La Paz en Madrid, donde están imprimiendo córneas, donde están imprimiendo eh, piel, tumores de cáncer de colon para el tratado de fármacos, etcétera, etcétera Este es el caso, por ejemplo, que os comentaba del de, eh, Instituto Noruego eh, que, que ha desarrollado la nanocelulosa. Y nosotros, en más, seguimos trabajando, porque como comenzaba, comentaba al, al, al comienzo de la presentación, en eh, conseguir resultados que sean trasladables a clínica. ¿no? Entonces, estamos trabajando en ese siguiente paso a la bioimpresión, que son los procesos de bioreacción, como ya ha introducido también adecuadamente Fernando de, de la Portilla. Eh, lo que podemos imprimir con una bioimpresora es un constructo que eh, reproduce o imita eh, una estructura de un tejido, pero no un tejido funcional como tal que pueda ser implantado. Por ejemplo, en el caso de la rodilla, nosotros hemos desarrollado eh, un bioreactor, que de hecho hemos patentado, que básicamente lo que estamos haciendo es imprimir la rodilla del paciente con su propia patología, eh, implantamos el scaffold con sus células dentro de la rodilla y sometemos a ese scaffold a todos los movimientos de carga, torsión, desplazamiento, controlamos... Eh, todos los parámetros eh, como por ejemplo temperatura, CO2, pH o humedad que se dan en, en la rodilla de ese paciente en vivo de forma que en el laboratorio podamos reproducir la rodilla del paciente y tras someter a, a ese scaffold con la célula ese proceso de bioreacción se obtenga un tejido, en este caso cartílago funcional que pueda ser listo para ser eh, implantado. ¿no? Tenemos eh, resultados, estamos trabajando también en la impresión de meniscos, tenemos un proyecto propio porque también tenemos nuestro laboratorio y eh, en colaboración con el eh, grupo de investigación de, de Gema y Juan Antonio, también desarrollamos otro bioreactor de, de arteria Como decía, trabajamos con los grupos más importantes a nivel mundial eh, y para nosotros es un orgullo poder compartir eh, algunos de sus de su resultados y todos aquellos que tengáis interés en saber un poquito más acerca de lo que se está haciendo y lo que se está con, consiguiendo a nivel mundial, pues eh, por mi parte quedo a vuestra entera disposición y eh, completamente encantado de poder compartir esta, esta información con vosotros. Desde el equipo de RGMAD, daros nuevamente las gracias por eh, haber querido contar con nosotros hoy aquí y deciros que seguiremos trabajando en nuestro objetivo de. De algún modo ayudar a salvar a salvar vidas. Y hasta aquí mi, mi presentación. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que creo que ha sido muy interesante todo lo que habéis contado los tres. Ahora eh, abrimos un turno de preguntas para cualquiera de los eh, que, que asisten al Meetup o incluso entre vosotros, creo que os conocéis de sobra, pero bueno, que si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar, pues el momento. Yo sí que me surge eh, ya, bueno una duda. Eh, no sé si casi más para Manuel, pero bueno, podéis contestar eh, cualquiera. O sea, como estamos en Meetup eh, hablando de inteligencia artificial, Gema ya ha contado alguna cosilla, pero Manuel, ¿tú no crees o no sé si habéis explorado la posibilidad de que aplicar eh, tecnologías de inteligencia artificial en vuestros procesos puedan optimizar un poco el resultado o reducir el tiempo? O no sé, eh, ¿crees que o sea, lo, lo habéis explorado o creéis que, que eso es posible? Sí, de hecho, eh, estamos en contacto con una de las empresas referentes eh, a nivel mundial, Perkin Elmer, que tiene un proyecto eh, precisamente relacionado con la inclusión de la inteligencia artificial y, y, en este caso, de la bioimpresión en los procesos productivos de tejido, etcétera, etcétera. Entonces, no. Desafortunadamente no puedo eh, contaros mucho más porque, como comprenderéis, estamos sometidos a acuerdos de confidencialidad, pero sí es cierto que es una eh, eh, aplicación en la que se está trabajando cada vez más y que, eh, por supuesto, mejorará eh, eficientemente los resultados que se han obtenido hasta, hasta el momento con las tecnologías con las que trabajamos. Muy bien. Está aquí con nosotros Coral del Val, que colabora en la organización y en la… Eh, preparación de todos estos meetups y ella es una experta en temas de, de inteligencia artificial. No sé, Coral, si quiere hacer algún comentario sobre las ponencia, alguna pregunta. Yo, bueno, lo primero, daros las gracias tanto a Manuel, Fernando como Gema por vuestras exposiciones y por, eh, digamos, traer a, al gran público... Oh, una punta de lanza en la que además creo que Andalucía está uh, pues muy por delante, tanto en investigación en clínicas como en investigación de laboratorio. Eh, a mí, por la parte que, que me toca, ¿no? yo lo que veo es un campo muy abierto. Eh, ya sé que Manuel está, uh, digamos, por la cuestión de, eh, pues de, de que hay de con los contratos y tal, pero yo para mí lo que veo es eh, un gran campo para inteligencia artificial en el que ahora mismo oh, se está empezando oh, porque veo procesos de optimización, uh, por ejemplo, a la hora de seleccionar donde se podría tomar partida, eh, procesos de optimización a la hora de seleccionar características a la hora de imprimir, eh, procesos de... Eh, aumentar la velocidad en la segmentación de imágenes, por ejemplo, tanto de los MRI como eh, incluso selección de eh, encontrar similaridades que sean siempre las mismas en, en todos los pacientes, de manera que se puedan crear modelos que optimicen y uno buscar similaridad a los modelos en vez de hacer todo el proceso. Eh, veo también a la hora, eh, me corregí, me estoy lanzando, eh, ideas ¿no? en las que quizás podéis, por ejemplo, a la hora del testeo en modelos de tumores de diferentes fármacos, obviamente, para la, el análisis de los resultados y la obtención rápida de conclusiones. No sé, eh, veo que hay muchísimo campo abierto y me da la sensación de, de que se está haciendo poco o que es muy incipiente. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podéis decir? Eh, bueno, eh, o sea, eh, porque como he estado mirando un poco pues, en bibliografía y demás, pues te comento un poquillo, Cora. Era lo que decía, que hasta día de hoy realmente no hay todavía ninguna publicación eh, científica original, que sea un trabajo original, que, que haya aunado de inteligencia artificial y bioimpresión, ninguno. Eh, lo único es la patente de la startup esta que, que te he comentado, que va más a aer, aeronáutica, pero que totalmente es trasladable a nuestro campo sin, sin ningún tipo de problema. Y he tratado de encontrar la patente, la verdad, por, por darme un poco de idea, pero no la tienen todavía, no la tienen pública, no he conseguido dar con ella. Y la verdad es que aunque solo haya publicaciones de revisiones bibliográficas, que hay como una tres o cuatro, más o menos, que tampoco hay mucho más, eh, decir que eh, van en el camino en todo lo que tú has comentado, tanto de forma como del proceso, incluso también de la elección de los materiales, de sabiendo claro. incluyendo, por ejemplo, las características que quieres que tenga del módulo de comprensión de Young por ejemplo, del tejido que quiera pues incluso en eso te, te ayudan a, te, pretenden que te, el algoritmo te ayude a seleccionar los materiales más adecuados, y, y todo lo demás, y, y la verdad es que eh, coinciden al 100% todo lo que yo leí de esas revisiones con, con lo que tú has comentado. Y, y no quita el, el hecho de que todavía sean revisiones no quitan valor, es como cuando yo le explico a mis alumnos, cuando le tenía que explicar el método científico y demás, se lo decía, eh, realmente si es una buena revisión, te, te, está, prediciendo, te está haciendo una predicción de futuro. Porque realmente no hay, pero te están diciendo, va a ir por aquí, y todas ellas eh, apuntan a la gran necesidad de que estas dos áreas se, se interrelacionen un poco más y que empiecen a trabajar juntas. Y bueno, esperando, deseando eh, de que lo hagáis. Desde, desde fuera, porque eh, bueno nosotros con Juan Antonio hemos colaborado mucho, pero desde otra perspectiva. Eh, pero viéndolo desde la perspectiva de la inteligencia artificial, que cueste que yo tengo una perspectiva mixta, soy de origen bióloga, ¿no? eh, yo lo que veo es mucha necesidad de optimización, además multiobjetivo, que eso es un campo muy claro de, en inteligencia Artificial, por ejemplo, en análisis de imagen eh, rápido, que es otro campo que, que se está desarrollando mucho, y obviamente en, en la toma de decisiones de, de modelos complejos, en, a partir de la combinación de modelos complejos. O Así sea, que veo mucho, digamos, muchas líneas donde, eh, donde poder converger, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo. Fernando, no se te oye si vas a decir algo. Tiene el micro. Vamos, ya, ¿no? Sí, sí. Digo que sobre todo, bueno, nosotros cada día vemos mucho más eh, campo en, la, en, en el algoritmo de decisión de cuál es el paciente ideal, ¿no? Uh -huh. Y si bien en la incontinencia o el tal, pues no es tanto, pero en la enfermedad de Crohn es decisivo, ¿no? que son enfermos muy complejos, con muchos mucho ámbitos abiertos, que, que cuando tú lo pones sobre la mesa eh, te das cuenta que te hace falta algo más para tomar decisión, ¿no? porque tienes tanto input de ese paciente o de un bloque de pacientes y dices, ¿cuál es el paciente ideal en el que voy a aplicar esto? Y yo estoy convencido, bueno, nuestra cabeza llega hasta un límite y ahora necesitamos herramientas para que nos permitan decidir quién es el mejor paciente. Siempre estamos en eso, quién es el mejor, quién es el, el paciente. Mejor? Y descubrir patrones ocultos que a lo mejor no son visibles o que son visibles para alguien con muchísima experiencia como tú, que lleva muchísimo tiempo en cirugía, pero que es difícil de trasladar esa experiencia a, digamos, a, a la gente más joven que va. Y ahí es donde la inteligencia artificial verdaderamente también puede jugar un... Coral, e un... incluso la experiencia es mala, ¿sabes? Porque... Te lo digo y, sí, por experiencia. Entiendo, entiendo, entiendo. Porque a veces estás tan sesgado en lo que haces habitualmente, en lo que dice, esto es imposible. Si a mí llevo 25 años esperando y nunca he visto un paciente de estas características, pues ese es el paciente. Eh, y eso solamente te lo dice una máquina, como yo digo. Sí. Que no tiene sentimiento, no tiene experiencia, sino tiene el metaanálisis fuera, ¿no? Exactamente, sí. La verdad es que, que sí que esa es una buena zona de... De aplicación. De hecho, respecto a eso, nosotros estamos encontrando en otros campos cosas eh, muy singulares, ¿no? que a lo mejor nadie con una experiencia se hubiera atrevido a decir, por ejemplo, pues, porque también existen otro tipo de, de tabúes. No es lo mismo que lo digan los datos viniendo de, de X miles de pacientes que, que lo diga alguien por, por su experiencia. ¿no? Y, y creo que sí que. Sí, sí, yo siempre le digo a los compañeros que. El el más sabio es el que se va a jubilar, porque no tiene nada que ocultar, ¿sabes? O sea, dice lo que cree, dice, a mí me da igual ya, porque loco, pues bien, pero loco que voy a estar en la playa. Eh, yo creo que, que eso lo hace una máquina, ya nosotros tenemos muchos tabúes, no me quiero marcar ahora diciendo esto, pero, pero sí, sí, no, no tengo la menor duda que tenéis un campo... Eh, yo lo veo clarísimo: la enfermedad de Crohn es muy compleja y. y eh, sí, no. además con mucho multigénica y además con un efecto del esposoma muy grande también. Eh, yes. re, respecto a eso, bueno, ya esto es curiosidad respecto a la enfermedad de, de Crohn. Eh, ¿En qué os basáis vosotros a la hora de seleccionar pacientes óptimos, por ejemplo, para este tipo de actuaciones? ¿Tenéis datos genéticos? ¿Tenéis datos de expresión? ¿Tenéis datos de.? Tenemos datos que, que yo creo que no, no son correctos, sinceramente. Disponemos de. Eh, ponemos como Diana al paciente que falla la terapéutica habitual, uh -huh. por lo cual ya empezamos mal, porque son los peores enfermos, son los que ha fallado todo. Y, y el segundo, que la, en la resonancia nuclear magnética, en, en las imágenes, nos muestre una serie de patrones que tampoco están definidos, porque cuando tú te metes en la bibliografía tampoco están claros, y, y después lo, el, sobre todo los criterios de exclusión, ¿no? Que, que no tenga un tumor, que no tenga... Uh -huh. Pero no, no son buenos parámetros. De hecho, seguimos aprendiendo de, de, la, de la serie tan amplia mundial que hay, que, que por gracia a Dios siempre ha ido al mismo grupo, con lo cual podemos interpretar esos datos. ¿no? Pero no, no, yo creo que no se ha definido, no se tiene en cuenta ni aspectos genéticos, ni citoquinas, ni No, es que, por que ejemplo, sería, nada nada. es un cuadro que se ofrece, por ejemplo, a estudiarlo desde perspectivas múltiples, e integrarlo a través de la inteligencia artificial, es decir, desde análisis de laboratorio, análisis de inflamación, genética, sí. con colon, todo lo relacionado con colon tiene mucho que ver eh, con metilación, en mi experiencia. Eh, mm. con un cambio sí, sí. en patrones de metilación, etcétera. Entonces todo, integrar todo eso como paso previo a la selección de pacientes, obviamente, tiene mucho sentido. En, en el cáncer de colon hemos crecido, en el cáncer de colon hemos crecido bastante en eso, ¿no? De hecho, ya tenemos patrones muy establecidos que si sí tiene mutación del carrat, etcétera, etcétera. Sí. Y, y, y nos permite usar una línea de tratamiento, otra línea, o practicar una cirugía diferente incluso, este. ¿no? Pero en la enfermedad de Crohn no sé lo que ha pasado, ahora eso va a crecer. ¿eh? Ahora han entrado, fundamentalmente porque entra en la industria, ¿no? si no quedaría, y como es un nicho comercial importante, pues ahí están, independientemente que tienen siempre interés científico, ¿eh? no digo tampoco que sea todo comercial, pero tú sabes, a donde hay dinero, pues ahí sí, hay punto, ¿no? claro, Sí, la verdad es que sí. Pues muchas gracias, Fernando. A ti, Coral. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues vamos a dar por finalizado este encuentro. Daros las gracias a los tres ponentes y a Coral por por bueno por vuestra participación. Parece que de aquí puede salir algún proyectillo interesante aplicando la inteligencia artificial en, en, en, bueno, pues en enfermedad de Crohn, por ejemplo, para, para tratamiento. Así es que Nada más que con eso ya, ya, ya sería un éxito todo esto. Pero bueno, la verdad es que todo lo que habéis contado ha sido muy interesante. Como os digo, la sesión se quedará grabada y a disposición de quien quiera consultarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchas y... gracias a ustedes. Gracias. por la Un abrazo a todos okay. y feliz verano. ¿eh? Igual, <risa> el verano <risa> está aquí, el verano está aquí, distinto eso es que es. te vaya de verano, pero el verano Eso, eso, eso sí, eso sí. Venga, un abrazo, hasta luego. Gracias a Adiós.